A ver María, pues Como estamos el día de hoy Aquí presentando Introducción Al proceso De Consolidación de la cultura Paisha. Esta vez tenemos Con ustedes el profesor Yarumi. ¿no? Las aventuras del profesor Yarumi. Haciendo alusión a Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. ¿Cómo acercarnos a la cultura de un país como Colombia? Radiodifusora Nacional de Colombia. También tenemos Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En esta vez, entonces, las aventuras son las del profesor Yarumo. Con ustedes. El señor Héctor Alarcón Correa. ¿Quién fue? No lo sé, pero háblame el profesor Yarumo, que sí sé. Pues mira, Héctor Alarcón correa desde que salió del programa. En 1985 inició y murió en el 2012. Cuando le dijeron en el 94 que su programa no iba más. Pues el programa no fue más en el 1994. ¡Oh! ¿Qué momentos esos? ¿Muere el profesor Yarumo? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con Héctor Alarcón Correa en Colombia? El auténtico profesor Yarumo, de donde surge el ícono. Oye, pero ¿por qué van a hablar de un ícono en un país, en una cultura? Siendo esto la cultura más enriquecida, más conocida mundialmente, la Federación Nacional de Cafeteros. ícono también de la radio. Ícono también de la televisión, Héctor Alarcón Correa, fallece el 18 de mayo y solo hasta esta semana. Se conoce después la triste noticia. Entonces el profesor Yarumo empieza a ser un ícono y era reconocido como un personaje especial entre la radio y la televisión colombiana en los años 80, en los años 90. ¿Sí? Y... ¿Quién era el personaje? ¿Quién es esa persona que estaba detrás de este personaje? Fundó la revista agropecuaria Agrotemas. En los altos mandos también se ensayó como comunicador. Fue jefe de prensa de Inderena y también del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, en la Federación de Cafeteros, donde trabajó desde hace 17 años... alcanzó su prestigio como informador rural, un informador rural, aparece como ese valor, sumándole a la cultura ese valor de informador rural, como un periodista, como un creador de contenido entonces ¿qué hace el profesor Yarum? nos educa nos capacita, nos informa el servicio de, fue como extendiéndose a partir de la creación del profesor Yarum y esto fue creado en el año 1959 ¿Sí? Y está siendo conformado por más de qué? De 1500 profesores de arumos. Hoy en día ¿Sí? Así como en la antigüedad En Colombia, la radiodifusora Nacional de Colombia La Víctor hoy, hoy en día Los colombianos la relacionan Ah sí, la W, bueno, la W Colombia, resulta el profesor Yarumo crea hoy sus seguidores, profesores Yarumos, que son técnicos, que son expertos, que prestan asesoría integral, asistencia técnica a todas las familias, cafeteros en Colombia. 1500 mil, mil aparecen clonados, 1500 profesores Yarumo. ¿Ves? ¿Qué pasa entonces con el profesor Yarumo? El primero. Héctor Alarcón, muere el 18 de mayo, pero entonces se conoce la muerte tiempo después, pero solo se publica, bueno, tiempo después. Bueno, es que la imagen del típico profesor con sombrero, con bigote, lo tenemos muy marcado en la cultura de la región. Entonces, ¿qué pueden hablar? Federación Nacional de Cafeteros. ¿Cuál es la imagen? Es el personaje de la Federación Nacional de Cafeteros. Era un hermoso programa, recuerdan muchos colombianos. Y aprendimos mucho acerca de la naturaleza. ¿Sí? Desde 1985 se dedicó a transmitirle a las personas el amor por la naturaleza. A enseñarles a los cafeteros cómo cuidar sus cosechas. Su historia comenzó en 1985, cuando la Federación Nacional de Cafeteros presenta las aventuras del profesor Yarumo. Yarumo, Héctor Alarcón, no hay relación sonora, pero aparece el profesor Yarumo, programa de radio, programa de televisión. Que pretendía apoyar las labores del campesinado, agricultores, familias, cafeteras. Ah, pero qué bueno. Entonces se estableció Héctor Alarcón, la figura de Héctor Alarcón, dentro de la Federación Nacional de Cafeteros. En 1985 nace este proyecto, con el propósito de apoyar medios masivos de comunicación, labores de servicios de la Federación Nacional de Cafeteros, como un servicio de extensión del, de lo que es la Federación Nacional de Cafeteros. Ah, bueno. Entonces juntan figuras a nivel nacional muy reconocidas, como resulta ser Fernando González Pacheco, Gloria Valencia de Castaño, Alfonso Lizarazo, y el profesor Yaruno se ganó un lugar entre todos los grandes íconos de la televisión colombiana, esto desde los años 1980 con su gran carisma y su manejo de público y su manejo y conocimiento amplio, su manera práctica de explicar la vida en el campo. Héctor Alarcón fue profesor no solo de los dueños de las fincas que visitaba, todas las familias cafeteras, sino también de todo un país, todos los televidentes, todos los radioescuchas los reconocen. Y ahora es marca mundial del café en Colombia. La Federación Nacional de Colombia decide tomar este icono del señor Héctor Alarcón. Luego fue reemplazado por el señor Carlos Armando Uribe. Carlos Armando Uribe, un colega con características físicas similares, pero en el corazón de los colombianos estaba el profesor Yarum, quedó irremediablemente la figura de Alarcón. La canción Introducción del programa se convirtió en un emblema de la televisión colombiana. La letra de la canción. ¿Quién podría cantar esa canción? Allá arriba en aquel alto. Donde nace la quebrada. Había un monte muy bonito. Y el agua nunca faltaba. Entonces empieza la fuerza. Y la, la canción se complementa. Pero un hombre irresponsable. Entonces se complementa. Con la presencia del hombre en sus labores. Héctor Alarcón entonces, el primer colombiano que encarnó el profesor Yarumo, falleció en el 2012. Alarcón era ingeniero agrónomo. Se retira del programa para dedicarse a la pintura, a recorrer el territorio colombiano. Se retira a recorrer el territorio colombiano. Entonces, luego es reemplazado por el señor ...Carlos Armando Uribe, un colega con características físicas similares, pero en el corazón. Queda la imagen impresa. Y quedó irremediablemente la figura de Héctor Alarco. ¡Qué bueno! Sí. Yes. ¿Reciben premios? Sí, el programa recibe premios desde el año 1986. No te lo puedo creer. ¿Qué? Pues es que era la imagen. Lo que se vendía también en el medio ambiente colombiano... Entonces recibe el premio Nacional Unidas, recibe el premio Simón Bolívar en el año 89. Recibe también medallas en el Día Mundial de la Alimentación. Recibe también premios, medallas, como es el premio Enrique Pérez Arbeláez, como es el premio de TV y Novelas, por el aporte social al programa a lo que es la televisión colombiana. Es el aporte. De la cultura. Me recibe medallas. La medalla Alejandro Humboldt. Que la entrega el Jardín Botánico. La medalla Paul Harris. Concedida por el Club Rotatorio Internacional. Interesante este acercamiento a la cultura de un país. Que nos brinda. Pero. Hoy en día, la vida del profesor Yarumo es encarnada perfectamente también por otro personaje. Pero mira, es que el actor que interpretó el profesor Yarumo fue Héctor Alarcón Correa desde que salió el programa en el 85 hasta el 2012. Y fíjate que termina el programa en el 94. ¿Sí? Y esto es gran insignia, ¿sí? Y hoy en día, gracias a los canales, la Federación Nacional de Colombia también tiene la misma actitud con un profesor Yarumo, muy activo y muy motivante. Son incontables los capítulos de enseñanza. Y bueno, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Es así? ¿Es o no es? Bueno, esta, este aporte de la cultura a un país. Nos acercamos a un fenómeno. Te voy a hablar del fenómeno del yeísmo. ¿Por qué te voy a hablar de un fenómeno fonético? Que es importante en la lengua española. Consiste en pronunciar el sonido de la ye, la lluvia. En lugar de la Y de la yuca. Pronuncian el sonido de la doble L en lugar del sonido de la Y de la yuca. Son consonánticas. Oye, estas letras la ye, de la Y, de la Y, Y, no, la Y, se llaman consonánticas. Háblame entonces también de las consonantes. Sonánticas. Qué interesante. Pero mira, es que el fenómeno como tal lo han llamado yismo con la y de yuca. Y el yismo es un cambio fonético que ocurre y consiste en pronunciar de manera idéntica la letra y, o sea, se van a nombrar igual y de la yuca y el dígrafo y o doble l. Entonces a la doble l. Mira, también lo han llamado el dígrafo, el dígrafo de dos, dígrafo di, de la doble L. Mira, es curioso, pero este proceso se trata desde un proceso fonológico, de confusión de dos fonemas. Una confusión entre dos fonemas originalmente distintos por deslateralización. deslateralización. Entonces, ¿cómo vas a escribir caballo? Entonces, ¿cómo vas a escribir lluvia? Pues con la doble L, con el dígrafo, con el dígrafo. Sí, claro, pero este fenómeno no es de un país como tal, sino que es de la del, de lo que corresponde a la lengua española. El yeísmo. Un modo de pronunciar lo que es la doble L, lo que es la Y de pronunciar este sonido, esta, este fónema, es una característica que tienen varias regiones. ¿sí? pues Tienen que hablar de la doble L del mismo modo que hablan de la Y. De esta manera, el yeísmo lleva a decir caballo en vez de decir caballo, caballo o zapallo, zapallo en vez de zapallo. Se presenta el fenómeno que si me, me parece bien o que si me parece importante. La pronunciación correcta, a lo que nos estamos acercando. A una pronunciación correcta. Ah, bueno, resulta que hay que pronunciar correctamente la doble L, el dígrafo. Digamos en España, tenemos la región de Andalucía, de España, Andalucía, de España, con yeísmo, un yeísmo pleno, dicen ellos, tiene un yeísmo, usted tiene un jeísmo pleno. Incluye las provincias de Almería, incluye las provincias de Cádiz, del Jaén, de Granada, de Málaga, entonces la parte oriental de Andalucía, también la parte de Córdoba, también la parte de Huelva, también la parte de Sevilla, hay partes de Sevilla, como lo es Huelva, Córdoba, no hay enteramente cómo desligarla del yeísmo. Estás hablando que en la región de Andalucía y de Sevilla y de Córdoba y de Huelva no hay cómo desligarla de lo que es el yeísmo. Opa. pues sí, a eso nos estamos acercando, ese fenómeno la doble L y más que todo lo que es Andalucía bueno, me parece muy interesante pero háblame más ¿qué diferencias hay entre la doble L y la Y? hay diferencia entre estas dos letras la doble L es como utilizar más la lengua la lengua se pronuncia más se pronuncia más la lengua con la doble L lluvia como si la lengua arqueara más en el paladar la lluvia como que es la lengua se arquea arqueara más en el paladar entonces la doble l se pronuncia elie con la fonética una fonética casera se dice entonces camello camello se pronuncia camello se pronuncia como camello como que suena el camello, cuando dices camello. La y de yuca es como una i. Están diciendo que la y de la yuca es como una i. O sea, a eso están llegando. A descubrir que la y de yuca va a sonar como una i. ¿Vale eso? Eh? Entonces, vamos a conocer lo que es el yeísmo, ¿sí? Yeísmo. También vamos a conocer lo que es el ceseo. De la y del seseo, van, van a hablar, más que todo, también en Hispanoamérica, en España, en las Islas Canarias. En la parte de Andalucía también, se da un poco en los puntos de Murcia y Badajoz, ¿sí? el seseo. El yeísmo y el seseo. El fenómeno del seseo. Es un fenómeno di, como el fenómeno de la doble L es dígrafo, pues el seseo, a hablar de otro fenómeno, di, pero este va a ser dialectal, dialecto. Complicado, pero va por la misma zona: el dialecto, dialecto, dialecto, con la aspiración a que afecta a un fonema que se va a estar ampliando, se va a estar distribuyendo con bastante frecuencia este dialecto entonces el CSEO aspira a tener un, un, fonema, un fonema que va a estar ampliándose que va a estar distribuyendo con frecuencia por el contrario el YISMO es un fenómeno limitado a una igualación de escasa distribución como es la Y la, la doble L entonces el YISMO es de escasa, li, de escasa distribución el CSEO es una amplia distribución. Ceseo, amplia distribución. Yismo, bueno, escasa distribución. ¿Qué significa doble L? Y la Y. Y la Y. Entonces la Y es la Y. Se pronuncian ambas con un sonido palatal. El palatal. Para pronunciar la doble L Tienes que tocar la zona del palatal. Un sonido palatal fuerte, por favor, que se representa con el fonema. La L, la Y. Las siguientes reglas ortográficas. Te permitirán aprender con mayor facilidad. Acerca de las palabras que se escriben con doble L. ¿Cuáles se escriben con la Y? Como Guillermo. Ah, bueno. Como Guillermo Tell. Guillermo Tell, sí, con la doble L, no la letra Y o la Y. El nombre de Y ha sido reconocido porque ha sido un gran vasto recorrido heredado de los latinos. La Y es la denominación tradicional y la más extendida letra. ¿Cuál es la letra más extendida? La Y. ¿Por qué viene a ser Y? Refleja el origen y el empleo inicial en préstamos del griego. ¿Cuál es esa letra que tenemos en nuestro lenguaje? Una letra que refleja el origen y un empleo, un préstamo de los griegos. Entonces, si se va a hablar de la letra y de la letra que más se extiende, la letra Y o la letra Y, Bueno, pues interesante. El ceseo Es el fenómeno fonético propio de la lengua española. Se trata entonces del ceseo, ¿sí? Tiene que ver la letra S y la letra Z. El ceseo, más que todo, es un fon... fenómeno extendido en la mayor parte del mundo, del mundo hispanohablante. Común en toda la América. ¿sí? Incluso Andalucía y las Islas Canarias lo producen mucho mira, tenemos el ceseo. Un artículo del Speech Language Pathology Graduate Programs, LPG, menciona las siguientes causas posibles. Un aprendizaje incorrecto en medio de la pronunciación. Puede existir. Problemas de alineación de los maxilares. Lo que es el anguilos. Angiloglosia o la lengua unida a la base de la boca con movimientos restringidos la boca movimientos restringidos ya puede ser que haya un aprendizaje incorrecto en medio de la pronunciación pero pronuncia con una alineación diferente puede ser cesear entonces cuando pronuncias en la c cuando pronuncias la s o cuando pronuncias la z. ...se está hablando del cesear... ...cesear... ...está pronunciando la S... ...la C y la Z... ...cesear es distinguir entre... ...el caso de la S... ...el caso de la Z... ...el caso de la C... ...y también se pueden cambiar... ...la S... ...se puede cambiar por la Z... ...para hablar del Señor... ...para hablar de la Roza... ...para hablar del asiento... ...cuando pronuncias la letra S... ¿Qué pasa? Cuando pronuncie la letra C, ¿qué pasa? Cuando pronuncie la letra Z, como la fabricación, ¿cómo es esa fabricación? Mira, lo han llamado la fricativa interdental. Interdental. ¿La fabricación en medio de los dientes? No. La fricativa, la fricativa interdental. A ese fenómeno. Del ceseo. Con la letra S. La letra C. La letra Z. Bueno. Mira. Digamos que el yeísmo. Pues es diferente al ceseo. El yeísmo consiste en pronunciar de una manera idéntica. Maneja de una manera idéntica. Es la. Y con el fenómeno del dígrafo, Dígrafo. lo que es la Y y lo que es la doble L. Y se maneja idéntico la letra Y y la doble L, bajo el fenómeno del dígrafo. Eso en el yeísmo. Pero también tenemos el teseo que es la distinción entre cada una de las letras C, S, Z. Mira, dentro del yeísmo se trata entonces pues de una confusión de dos fonemas originalmente distintos ¿Sí? originalmente distintos por deslateralización llaman ellos pero es un fenómeno común en la lengua española entonces si se habla de yeísmo, también se habla del seseo. Qué bueno ¿cómo se va a tratar entonces el tratamiento del lenguaje con el español? tendrías que hablar del yeísmo jaismo o jaismo o yeismo. el ceseo también que se produce por una incorrecta posición de la lengua de la, de la ápice de la lengua al momento de articular el fonema la lengua va a empezar a articular un fonema que se hace mediante una evaluación fonoaudiológica, fonoaudiológica. y se puede esclarecer bien las causas y si pueden establecer bien cuando sea adecuado un buen tratamiento el ceseo tenemos con ustedes el ceseo también el sistema del yeismo ¿qué más podemos hablar de la doble L? ¿qué más podemos hablar de la Y? vas a hablar del yudo vas a hablar de la yuca vas a hablar del yugo Vas a hablar de la yugular. Vas a hablar de la yunta. Mira, también vas a hablar de palabras que se escriban con doble L. Las palabras terminadas con pillo. Illo. No seas tan pillo. Pues termina con doble L. Illo. Pilla. Así hay compuestos. Terminaciones con el illo. Cepillo. Vainilla. Maravilla. Palillo, cuchillo, semilla, peinilla, vajilla, rencilla, bueno, rejilla, bueno. Un mundo de palabras que terminan con el illo, illa, de doble L. Se escribe entonces con doble L las palabras terminadas con alle, con elle con ello, con ella. Entonces qué importante que las palabras terminadas en i l l o i l l a y yo y ya vemos los ejemplos. Palabras terminadas también con a l l e, ale, como el ale ale, el ale francés, el ale. También tienen palabras terminadas con a el, el francés el e -l, l e también tenemos palabras terminadas en e l, -l o ello e l, -l a ella Estas son curiosidades del idioma con palabras que terminan en y yo y ella ello Elle. Tenemos varias palabras. Tenemos que acercarnos a la conjunción. ¿Sí? Conjunción. Ahorita te explico qué es la conjunción. ¿Qué vaina? Conjunción. ¿Qué es esta conjunción? Se va a estar utilizando para indicar una adición La conjunción. Indica una adición una suma. Una coexistencia de varias entidades, características, acciones. Tengo muchos libros y discos. Vimos a sus padres y a sus amigos. La mesa estaba ordenada y limpia. Estamos hablando de indicar adiciones, indicar sumas. Indicando entonces la conjunción, la unión de dos o más cosas. Con la conjunción vamos a estar... ¿Sí? Sumando palabras, describiendo objetos que se utilizan para unir dos o más partes en una oración. La conjunción suma partes en una oración. O dos o más oraciones. Pueden ser importantes. Se van a estar coordinando. Se coordinan con la conjunción. Y cuando se unen estos elementos, se tienen entonces en cuenta el rango. Yo voy a decir el rango de simpatía. El rango sintáctico. El rango que pueden tener. El rango subordinado con las subordinantes. Cuando unes una oración principal con una que no es principal. Una oración que viene a ser subordinada. Bueno, tienes la oportunidad de hablar de la Y. Tienes la oportunidad de la O. Son conjunciones coordinadas, la i o la o, para sumar partes a la oración. Así como complementos, como el porqué, aunque, son enlaces, ya vienen a ser enlaces. No son conjunciones, conjunción de una o más partes. Creo que ya vienen a ser como los enlaces, los el porqué de las cosas, el aunque. Son conjunciones, pero los han llamado, estos enlaces los han llamado como conjunciones subordinadas. Esos posibles enlaces que todos ya conocemos que nos sirven en la gramática. Pero es que la conjunción es una palabra o un conjunto de ellas. Palabras que van a estar enlazando las proposiciones. ¿Por qué son importantes las conjunciones? Pues son palabras que suman partes en la oración Palabras que van a estar enlazando las proposiciones. Si sí, te hablamos de las proposiciones. Te hablamos de lo que enlaza las proposiciones, que son las conjunciones. También enlazan los, sint los sintagmas, bueno, las palabras. Constituye una de las clases de los nexos preferidos. Son como clases de nexos. Pero si se habla de palabras como de enlace, como por qué, porque aunque, ya son funciones subordinadas, distintas a las principales. Son subordinadas porque no son las principales. Son nexos. Y no deben confundirse con los que son marcadores de discurso. Porque hay palabras que son como marcadores de discurso. Son nexos con un orden principal, como con un orden superior al resto. Y estas unen textos y estas son palabras muy interesantes. Es que se hablan de tipos de conjunciones. Pues si te hablan de la conjunción, resulta que hay tipos de conjunciones también. Tenemos las copulativas, tenemos las disyuntivas, también las adversarias, las explicativas, las distributivas. Te hablan de tipos de conjunciones. Bueno. Que estaban queriendo como enlazar lo que son los pronombres, ¿no? Los tipos de conjunciones, mira, tenemos las copulativas y las disyuntivas. ¿Cuáles son las copulativas? Las conjunciones que suman palabras, ¿no? Pero estas permiten juntar en una sola unidad dos elementos del mismo tipo. ¿Cuáles vas a juntar en un solo tipo? Indicando acumulación, indicando suma de temas. Estas son las copulativas. Están sumando. Pero si, si se hablan de disyuntivas, tal vez ya no se habla de lo mismo. Estas permiten, las disyuntivas, juntar dos términos. Pero en medio de una relación excluyente. ¡Ah! Es que se, se juntan las disyuntivas con la relación excluyente. Con la relación optativa. Es decir, en las que se debe elegir alguno de los dos. Pero mira, es que hay tipos de conjunción Las copulativas que indican una acumulación de temas. ¿no? Copulativas indica acumular, acumulación de temas. Las disyuntivas. Disyuntiva, relación excluyente, como que es optativo de esa relación excluyente. Porque ya vienen a ser entonces después conjunciones adversativas. Ah, también están las adversativas. También están las explicativas. También están las distributivas. Tipos de conjunciones. Eh, son tipos de conjunciones que tenemos en el lenguaje. ¿Y qué? Pues si te hablan de la conjunción ya sabes que es como una parte de una oración. Por lo general no llevan acento, ¿no? Se definen entonces como palabras, como conjunto de palabras. Lo utilizan para unir, acumular... También de manera optativa. Elementos en una oración pueden ser coordinantes. Coordinantes. O subordinantes. Coordinantes, bueno, parecería que son las principales. Puede ser algo, una frase para unir frases principales o subordinadas. O sea, tienen distinta categoría. Sí. Las coordinantes a ser las principales y las subordinadas. Pues no son las principales. que nos estamos acercando a la palabra también. Conjunción. Sí, pero también nos acercamos a la palabra consonante. ¿Qué es la consonante? Mira, la consonante es un sonido de lengua. Sonido de lenguas orales. Que se origina por el cierre... Y el estrechamiento del tracto vocal. Por acercamiento, sí. Por el contacto de los órganos que se van a estar articulando de una manera que causa una turbulencia audible. Oye, los, las consonantes causan una turbulencia audible. una de esas dos tipos de bases, sonida, sonidos, en el habla. Ah, bueno. Explícale cuáles son las, qué son las consonantes en el sonido del, del lenguaje. ¿Cuáles son las consonantes? Explícale esto a un niño. ¿Qué son las consonantes? Un sonido de lengua oral originado cuando se cierra, cuando se estrecha el tracto vocal. Se cierra la, parte, la zona vocal por acercamiento, por contacto con los órganos de la articulación bucal. Y también causa una turbulencia audible. Estos consonantes son unos supercombinantes, combinantes. <risa> combinantes, consonantes. ¿bien? Grupo consonante. Grupo consonántico. Entonces, grupos consonánticos. Un grupo consonántico es una secuencia de dos o más consonantes. Un Grupo, secuencias. Ya puede ser algo estricto cuando se habla de grupos consonantes puede ser algo a manera estricta, pero se ha considerado consonánticos a esas secuencias que de pronto ocurren en un lugar como la plaza la plaza la plaza cómo vas a decir la palabra plaza con z plaza plaza plaza plaza pues mira la sílaba ¿En dónde va o en el comienzo o en el final. Plaza. Plaza. O también. ¿Dónde va la sílaba? ¿Va en el comienzo o va en el final? Se si vas a hacer términos como este. Como el bíceps. Bíceps. Mira bíceps. Pero no. donde tiene la sílaba? En el comienzo o en el final. Los bíceps. Pero no entre dos sílabas. No va, la, no va la sílaba entre dos. No va el acento entre las dos sílabas. Mira esta palabra tan curiosa, el acto. Como que marca la diferencia. Está en la mitad. El acto. Tenemos la palabra, primero, la plaza. La plaza. Tenemos la segunda palabra para analizar. El bíceps. Los bíceps. Tenemos otra tercera palabra para analizar. El acto. El acto. Repite. Primera palabra para analizar. En la secuencia de los consonantes. Plaza. Entonces tenemos La P y la L. Seguido de la vocal. La plaza. Primera palabra. Plaza. Segunda palabra. Los bíceps. Los bíceps. Tercera palabra. El acto. El acto. Son grupos consonantes. Sí. Grupos o combinaciones consonánticas. Son ¿sí? como grupos consonánticos. Y entonces están mostrando las habilidades que pueden haber al juntar dos letras. Digamos, BL, bla, ble, bli, blo, blu. Grupos consonánticos con la BL, bla, ble, bli, blo, blu. Grupos consonánticos con la BR grupos consonantes con la cl clacle con la cl cl cl con la Grupos cl con la cl cl c cl cl cl grupos consonánticos con la cl cl cl cl Grupos consonánticos con la GL, glaglegligloglu. Grupos consonánticos con la GR, group. -gro -gru. Grupos consonánticos con el PL, plu. Grupos consonánticos con el PR, praprepriprogru. Grupos consonánticos con la PL, tlatletlitlotlu. Grupos consonánticos, como en la E, e R. tr tr tr Mira, estas son los consonantes. Que quedan siempre en las mismas sílabas. Se crean las mismas sílabas. También conocerás otros casos. Como son los casos del XP. Como son los casos de la NS. O sea, exp. exp como querían decir experiencia, por ejemplo. La palabra experiencia. Exp. Experiencia. Como queriendo otro caso, NS. El primer caso de, de lo que son consonantes. La mezcla de dos sílabas. XP, la experiencia. Otro caso es la mezcla de dos consonantes. NS, como queriendo decir institución. Institución. Otro caso, la letra, las dos letras, la CC como querían decir acceso, acceso, acceso. Otro caso, como ya lo habíamos dicho, la palabra acto, pues mira, tiene la C, la C y la T en el centro. ¿Qué va en el centro? Act, acto. Tenemos el caso entonces parecido de la S en compañía con la P. SP, que ya teníamos el caso de la X acompañada con la P. XP y SP. Va decir exp experiencia. Podemos decir el otra palabra como la especie. Especie. Tenemos entonces otro caso. El caso del ST. Como el caso de un nombre. Esteban. Esteban tiene la consonante. ST. Otro caso. Tenemos NR, NR. Bueno, tenemos el caso de la NS, para hablar de una palabra como la institución. In-s- Institución. Pero también tenemos el caso de la NR. En, entonces, un caso distinto, el caso de la N con la R. Tenemos el caso... Para analizar entonces el caso de la N con la R. Buscamos entonces palabras que tengan estas consonantes. La N y la R. Bueno, estamos todavía buscando palabras que tengan NR. N r Como queriendo decir en broma. No es que fue. En... En rima, no, es que se están juntando N, pero el caso de la N con la R, un caso para analizar. Pues tenemos entonces las letras, las consonantes SM. SM, que donde va la S primero y después va la M. Pero también está el caso de la M que está antes y que está después. Y va antes, digamos que el caso de la M con la P. Si vas a hablar de una palabra como imperio, imperio ¿qué pasa con la M? Imperio. O si vas a hablar de un caso como la, las consonantes S con la M, se hablaría de una palabra como el sismo, sismo, sismo, imperio. Son casos de consonantes que quedan en diferentes sílabas, se que crean, es, esos casos, el caso de la NS, es fenomenal. El caso es un instinto de la N con la S. Instinto. Instituto, institución. Es un instinto. Un caso distinto de consonante. Grupos consonánticos lo han llamado. Ah, bueno, esos son los grupos consonánticos que les puedes enseñar a los niños. Grupos consonánticos. Entonces dicen que son concurrencias de dos o más consonantes. En la misma posición de una sílaba. Una consonante es un sonido que se está hablando, sí, que se habla, que se produce con ciertas restricciones. Las consonantes producen restricciones también. También hay consonantes sí, con ciertas restricciones o con cierre del trayecto vocal. La existencia de estos grupos consonánticos está determinada por el idioma. Grupos consonánticos hay grupos consonánticos que tienen cierta restricción o cierre en el trayecto de la voz, de la vocal. La vocal. Entonces en los grupos consonánticos hay también ciertas restricciones. Bueno, son buenos los ejemplos que nos han brindado la lengua. Un grupo consonántico una serie de dos o más consonantes. Las más frecuentes en español. Hay ejemplos del yeísmo. Hay ejemplos del ceseo. Del ceseísmo. Pero mira, tenemos el caso de la I. O el caso de la L. O el caso de la R. O el caso de la CL con la CR. El caso del CL, para decir claro, para saber si hay claro, el caso de la CR, de la crianza, crianza. también se encuentran en grupos consonánticos. Algo más increíble. La P con la S. PS, para decir palabras como psicológico, psicológico, más. Ps pero no suena tanto la P. Psicológico, ¿no? Psicológico. Es un tratamiento de la P con la S algo más psicológico. Solamente suena la S. No suena la P. Psicológico. Es un caso psicológico en medio de los grupos consonantes Se va a poner la P y la S. Pero solamente va a sonar la S. Psicológico. Entonces, también el, tenemos el caso de T con la L. Que abunda el caso de la T con la L, dice. Más que todo en el país de México, pues todas las palabras son oriundas de esa región. Por ejemplo, Nahuatl, todas las palabras del, del origen terminan con TL. Nahuatl, la T con la L suena, T con la L suenan mucho. En México suenan mucho la T con la L al final del tel, nahuatl y van utilizado justo ubicándolo al final. Pero también hay palabras como Atlántico, Atlántida. Son grupos consonánticos que nos proyectan y se van clasificando. Claro que sí. Es un rasgo donde se dividen los labios, las coronales, las dorsales, las radicales, las glotales. Entonces, se han dividido en labiales, se han dividido en coronales, se han dividido en dorsales, se han dividido en radicales, se han dividido en glotales. Entonces, ¿le vas a enseñar a los niños grupos consonánticos? Sí se puede. Es que se diviertan. Es que se diviertan. ¿Cómo se llama la unión de dos consonantes? ¿Se pueden llamar? El dígrafo. El dígrafo. Unión de dos consonantes Se van a estar pronunciando Con un, pero mira Se van a estar pronunciando con un solo sonido Por ejemplo El caso de la ch De la c con la h ch, ch, ch. El caso de la doble l Son dígrafos Y no letras Tanto la ch como la doble l Pues mira, son la suma de dos consonantes Ch, ch, ch Ch, l, ll, y Mira, de aquí venimos a hablar de los casos de las uniones de dos consonantes. Nos estamos acercando a qué? A los dígrafos. Pero también a qué más? A los diptongos. Diptongos. Dipt. Dipt. Dipt. Dipt. ¿Por qué? Tan interesante el caso de los dip, diptongos. Se junta. El caso de los diptongos. Pt. El grupo de vocales, ¿Sí? Un grupo de dos vocales, por favor, distintas. Y que, estando contiguas, se van a estar pronunciando en una sola sílaba. Una sola sílaba con dos vocales distintas, La I y la E en palabras bien. Pues mira, la palabra bien nos está hablando ya de un diptongo. Que son el grupo de dos vocales. Estás hablando de una palabra con dos vocales. Estás hablando de los diptongos. La palabra más ejemplar es, digamos, la palabra bien. El hiato. El hiato. Entonces el, dip el diptongo. Es Una cadena sonora. Que consiste en una articulación de dos vocales. Una a continuación de la otra. Sin interrupción, produciendo una transición. Como la transición, como la canción, una tras otra. Sin interrupción. Entonces, la terminación de la sion, también es un diptongo que te usamos mucho. O la palabra suave. Que con frecuencia sonora ha caracterizado el idioma. Mira, tenemos timbres, tenemos... Voz, tenemos vocales que usamos mucho, también con el, la terminación en un diptongo, como es la canción, la interrupción, pero sin interrupción, Produ produciendo, para darle una continuación también, produciendo, haciendo, se usan las vocales. ¿Qué? Hay tipos de diptongos, muchachos, no solamente que, ah, sí, dos vocales, ah, bueno, en una sola sílaba, ah, bueno. La I y la E. Entonces, tenemos casos, como lo dice el diptongo, creciente. Pero también está el decreciente. El diptongo, ¿Cuál es el diptongo que crece? Empieza por una semiconsonante. Una semiconsonante en medio de las vocales. ¿Cuáles son las semiconsonantes? En medio de las vocales. La I y la U. I, U. Y acaba con una vocal abierta, la A, la E o la O. Es decir, si comienza con una semiconsonante como la I y la U. Mira, la I y la U, semiconsonante, y que acaba con una vocal abierta, la A, la E y la O. Estos son dip diptongos crecientes, porque comienzan con unas y terminan con las otras que son abiertas. Pero si el caso es contrario, diptongo decreciente, pues mira, empieza con las vocales abiertas. Y entonces terminan con las semivocales, la i o la u. Ah, sí. Ah, sí. Termina con, la, termina con la i o la u. Así se forman los diptongos, tanto crecientes como decrecientes, que si es creciente, comienza con la i, la u, una semiconsonante. Termina con una abierta, la a, la e, la o. Si es decreciente, comienza con una vocal abierta. Mira con la i o la u. Ah, sí. Estos son ejemplos de diptongos. Que sí, la combinación de dos vocales, sí. Están contiguas, sí. Están contigo, sí. Dos vocales cerradas, sí. Débiles. Sí, la i, la u. Por, la, por ejemplo, la palabra triunfo. Una vocal cerrada y una abierta. Son la A, la E y la O. Y viceversa. A esto nos acercamos con el diptongo. A la combinación de vocales, si es cerrada o si es abierta. Ah, vamos a estar analizando cuál vocal es abierta y cuál cerrada. Listo. En un diptongo. Si el encuentro de reuniones de dos vocales. Tú eres, un, eres como una vocal abierta o como una vocal cerrada. que Se va a pronunciar en un solo golpe. Que cuando estás en un encuentro. Entonces te vas a pronunciar como una, un solo golpe. Eres una vocal abierta o pues eres una vocal cerrada. Formas una sola sílaba. Ah, bueno, muchas gracias. Hasta aquí esta sesión con triptongo. Porque no quiero hablarles de posibles triptongos. O sea que también hay triptongos. ¡Trip! Sí, triptongo. Pues ya viene siendo la unión de tres. Sílabas. ¿Qué puedes hablar tú de un triptongo? Entonces dame un ejemplo rápido de un triptongo y ya ahí nos vamos. Es que el triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Entonces siempre sea una vocal cerrada más una abierta seguida de otra cerrada. Entonces triptongo, una cerrada, una abierta, una cerrada. Cerrada, abierta, cerrada. Piensa en palabras del triptongo, una que combinen? Vocales cerradas, abiertas, cerradas. Triptongo, conjunto de tres vocales. Cerrada, abierta, cerrada. En el centro, ¿qué ocurre en los triptongos? Está la abierta, la A, E, O. A, -E O. La abierta está en el centro, en el triptongo. Y las otras están cerradas. A ah, acariciáis, como dice el español antiguo, aliviáis. Vosotros, eh, hablando como el vosotros, apreciáis asociáis, cambiáis, columpiáis, copiáis, despreciáis, estudiáis, liáis, limpiáis, opremiáis. ¿Sí? Y ocurre un triptongo, una palabra como el buey. También existe en el triptongo. Ah, ¡Qué bueno! Muchas gracias. A todos con el triptongo terminamos. Gracias con todos los ejemplos.